Hoy venimos con una nueva subasta. Sí, yo lo compro, pero no es para mí, es para otra casa. Bogdan, cuéntame tú, ¿para quién va? Para Sara. Yo quiero preguntar si Valeria lo quiere. ¡Ay, el amor, el amor, el amor! Desafío de box esta noche a las 8, tú nos ves, Caracol TV. Amigos en la casa. Acuérdate que es una competencia individual, pero se llega en equipo. Adversarios en la arena. Con esos coequiperos con los que tanto han compartido, pasará de ser sus compañeros a sus rivales. El enemigo estará viviendo bajo el mismo techo. Empezará a debilitar a Alfa. Trae amigos en todo el mundo, papi, y todos mis amigos. No. Tengo tanta curiosidad de saber para dónde se irán estos dos chalecos. Desafío de Vox. Esta noche a las 8, tú nos ves, Caracol TV. En el capítulo de hoy del desafío de Vox, podemos ver que ha pasado ya lo que es el sacrificio de Gemma. Vemos que el equipo Alfa, Byron le quiere comprar algo bastante caro a Valeria, la del equipo Beta. Bueno, seguido de esto vemos como Gabriela Tafur trae la compra hasta la casa, lo cual dejaría de pronto muy mal a las compañeras porque esa plata no se invirtió para el equipo. Luego podemos escuchar que el narrador nos dice que amigos en la casa es una competencia individual, pero se trabaja en equipo para poder llegar a la meta. Por lo tanto Andrea Serna les comenta que pasarán de ser sus compañeros a ser sus rivales directamente. Bueno y finalmente vemos que Andrea Serna dice que tiene una gran curiosidad de saber para dónde se van esos dos chalecos. Bueno quisiera que ustedes en los comentarios me dejen sus opiniones. ¿Qué creen ustedes? Aparte de este avance que les acabo de mostrar. Que va a ocurrir el día de hoy en ese gran reality show colombiano, el desafío de voz 2023. Bueno amigos, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.